Hola a todos. En este video vamos a ver cómo realizar búsqueda de información científica en la base de datos Science Direct que eh, es la base de datos de Elsevier. Bien, entonces, en esta base de datos nosotros podemos realizar búsquedas por palabras claves, por nombres de autor por eh, nombre de revista o título de libros, por volumen, por issue, por páginas. ¿Mm? También podemos realizar búsquedas avanzadas dentro de de este eh, de, dentro de esta base de datos. ¿sí? Eh, y este acá tenemos más opciones. Fíjense que también podemos buscar por la afiliación del autor. En este caso podríamos buscar, por ejemplo, eh, artículos de la Universidad Nacional de Asunción eh, o artículos, por ejemplo, que están... Eh, en el X o artículos que son de la Facultad de Ciencias Médicas, por ejemplo. Lo podemos realizar directamente desde eh, ahí o eh, en este caso podemos utilizar otros términos de búsqueda. Bien, yendo siempre a nuestro ejemplo, vamos a, eh, a realizar ahora una búsqueda, pero en este caso lo vamos a realizar este teniendo en cuenta nuestras palabras claves en español. Entonces, nos vamos hasta acá. Vamos a escribir eh, directamente nuestras palabras claves. Acá vamos a buscar. Y este, recordemos que si vamos a utilizar eh, operadores booleanos, siempre los operadores tienen que ir en, eh, en, en, en mayúsculas en este caso. ¿sí? Eh, entonces, buscamos migrañas, buscamos niños. Entonces, le estoy diciendo: tráeme todos aquellos resultados que tengan migraña y niños, y tráeme. Este, todos aquellos resultados que estén relacionados con estas palabras claves también en este caso este flunarizana y topiramato entonces vamos a agregarle estas opciones y acá vamos a utilizar el OR que, que nos traiga todos aquellos resultados que tengan migraña y niños y eh, estos fármacos en este caso pero acá este vamos a, a, a ver en este caso que este, utilizamos el OR, entonces nos tiene que traer tanto términos de búsqueda este, que tengan esta, este fármaco o que tenga este otro fármaco o que tengan los dos fármacos este, dentro de, de, de estos artículos en este caso. Fíjense que esto lo pongo, en este caso lo pongo entre paréntesis para que eh, le, eh, los operadores booleanos trabajen mejor. Entonces una vez que tenga eh, esta, estos términos de búsqueda acá simplemente le doy en buscar y este fíjense que este en este momento está realizando la búsqueda y acá obtuve 112 resultados relacionados a mi búsqueda eh, esto obviamente después yo lo, lo puedo este, acotar más, por ejemplo, si no quiero por ejemplo eh, temas relacionados con migrañas, con Aura, por ejemplo, entonces acá le puedo utilizar un Not Aura, por ejemplo ¿Sí? Este y eh, para eh, acotar más digamos mi, eh, mi mi resultado ¿Sí? Pero eh, tenemos otra, otras opciones más acá en el 2022 hay dos publicaciones, en el 2021 hay cuatro, fíjense que eh, tenemos varias opciones para poder ir filtrando esto por, por artículo de revistas, por capítulo de libros, ¿m? acá por publicaciones también. Entonces hay un, un montón de información acá, eh, o sea, un montón de, de, de, eh, de opciones para poder nosotros re refinar estos resultados, ¿sí? Eh, otra cosa que nosotros podemos observar a simple vista es que eh, acá uno puede observar aquellos artículos que están eh, disponibles ¿sí? y eh, por ejemplo este artículo está como para que yo lo pueda descargar y estos artículos posiblemente son artículos pagos por eso no lo estoy visualizando entonces eh, uno eh, simplemente le da acá en download ¿sí? si sí, es que ese es el artículo que le están eh, interesando para poder en este caso descargar, y este, tiene acceso al, al artículo en este caso para eh, finalmente poder eh, descargarlo. ¿sí? En, en otros casos posiblemente este no va a tener esa, esas opciones, eh, o sea, va a encontrar eh, artículos que le interesen, pero que eh, posiblemente eh, tengan, eh, en este caso, un, eh, que eh, tengamos que nosotros pagar para conseguir esos artículos. Entonces, en eh, el siguiente vídeo vamos a ver cómo podemos conseguir este tipo de materiales utilizando una otra base de datos en este caso. Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego.